Lucharemos por la gloria, hacia la victoria, para mantener la paz El mundo hay que salvar Hola mi gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta con Destiny 2 como recordarán, en el video de ayer que subí, eh, hice lo que son campos de batalla, pero no completamos el hito. Bueno, el poderoso más bien, como pueden ver, ayer estaba dos de tres. Bueno, y aquí ya está tres. Obviamente ya me conseguí el poderoso. El siguiente gramo eh, poderoso es cuando lleguemos a las seis partidas. No vamos a hacer seis partidas, solamente vamos a hacer una, porque no, no voy a hacerle ni cámara rápida ni nada sino que quiero hacer un video más como que comentando y reaccionando eh, quería decirles también que en la descripción del vídeo voy a estar dejando el link del canal de B.J. Sandster vamos para que si les interesa su contenido pueden ingresar y ver si les interesa algo ya saben pueden apoyarlo también mm. También les quería decir que estoy subiendo tres videos al día. Básicamente estoy subiendo de tres juegos distintos. Estoy subiendo Destiny 2. Estoy subiendo Whispering Willows y estoy subiendo Dragon Ball Z Kakarot. Mi idea con Dragon Ball Z Kakarot y Whispering Willows es subir toda la historia. Como sabrán, los que ya habrán visto los videos, estoy subiendo Whispering Willows, la historia. Bueno también estoy subiendo, desde ayer comencé a subir otra un a Cacarot. voy a subir desde la saga Saiyan hasta la resurrección de Freezer así que si les interesa pues bueno les dejaré aquí el vídeo en las tarjetitas bueno, el, para los que no han visto el vídeo anterior de campos de batalla que hice lo dejaré en la descripción de... no en la descripción más claro, lo dejaréis en la tarjetita arriba del lado derecho. Para que puedan verlo. El video está muy bueno. Está muy bueno el video, la verdad. Me esperen aquí porque nos han dejado posición especial. Sí, nos dejaron posición especial. coménteme en. El en la cajita de comentarios cómo se me escucha la voz porque tenía problemas con tenía problemas con lo que es el audio pero ahora se supone que ya debe estar bien está solucionado el problema en teoría por eso quiero que me escriban a ver qué tal el audio y todo. A ver, aquí han llegado enemigos A ver, tenemos que hacer una pieza por aquí Uah, madre mía, por las espalda Vamos, que lo denotamos, que está. A ver si nos sale un súper. A ver, aquí no sale que hay enemigos. A ah, los no, titan lo hemos reventado. Parece como que un poco lento el juego, pero no, no está lento realmente está a buena velocidad, lo que pasa es que el otro video era muy cámara rápido... al igual que el video anterior, esto es con escuadras aleatorias o sea, se puede hacer mucho mejor con escuadras ya pre... preformadas se podría decir, pero... si, sí, llega mucho mejor porque tendría mejor coordinación y todo eso y bueno lo podrías hacer incluso hasta más rápido aquí básicamente todos estamos estamos haciendo más o menos como que sobre el, sobre la marcha a ver si este voy mata al boss yo cojo como se llama lo que son los hornos que están dejando Y bueno, pero no es como que un trabajo en equipo, sino que es lo que salga de el momento. Ok, si no hablo mucho es porque estoy un poco concentrado así que por eso vamos a coger munición pesada wow Aquí reventando a todos los estos I'm just este menos oso super de golpe. estamos creando de hombres aquí sin importar la cantidad de enemigos que salieron los reventamos a todos imagínense cómo seguía esto con una escuadra totalmente coordinada y no haciendo cosas alojando seguía una locura podías hacer esto uff pero que les spameas como no tienes idea y si vieron la cantidad de orbes que, que, cre que creamos entre los tres o sea, pudimos crear muchos orbes, ¿no? eso fue increíble demasiado ¿no? Okay, pues. este ¿Qué? Uy, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, nosotros también iremos. No vamos a perder el tiempo aquí. Porque recuerdan como el video también no va a tener cortes. Bueno, uno que otro corte, pero no va a ser como el video anterior, en cámara rápida, con música super que buena y todo eso, sino que... Va a ser más... una cosa así. A ver, he también ya llegaron a la parte de gente? igual que me revientan. Por eso es que me gusta hacerlo al completo, pues, bueno. A ver, le damos. Guau, wow, A ver, le damos, le damos. Madre mía. Deja de muerte. Quédate quieto, veo de. A ver, me tiramos por ahí, no haría nada. Déjame posicionarme bien. Wow y están. ¡No! Antes de que se nos acabe la super... Los enemigos comienzan a teletransportarse, cuidado. A ver, Lo no. dejamos tonto al golpe Madre mía. No alcancé a ponerme atrás de la barricada. A ver cómo están estos boys. A ver, ya me resucito yo. A ver, le voy a dar al boss, ay no, se comió, madre. Wow, estoy tocadísimo. ¿eh? Estoy tocadísimo. que me revienta es que ahorita justo los enemigos se ponen bien entregones Ok, me puse aquí atrás Le damos a muy. A ver, le damos al boss Para que quede ya dañado A ver si logramos activar la super tiempo para darle al boss Bueno, ya lo derrotaron. Está chato. Ay, siempre me olvido de cargar el martillo. No sé si soy el único que le pasa que me olvido de, de cargar el martillo. Ah, se fue este güey. A ver si nos quiere dar un buen saludo con la super activada. Vamos, a ver. Se me acaba la super. Qué desgraciado. Me tiro la granada. No, no. Y me afectó a mí también, que pende. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que estoy haciendo tres videos al día, perdón que sea insistente con esto, pero... Y los tres juegos, Destiny 2, Whispering Willow y Dragon Ball ZK, creo, la historia. Bueno, nos vemos en el próximo video y bye bye.